Muy buenas tardes amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a su espacio de ciencia y tecnología denominado Mundo Tech, como todos los días ya estamos listos para llevarle hasta sus hogares lo último en este ámbito de la información, pero antes los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos... Microsoft recomienda no instalar la nueva actualización de Windows 10, ya que bloquea tu antivirus. Internet Archive es el sitio donde existen más de 2.500 videojuegos clásicos para disfrutar de manera gratuita. Disney presenta el catálogo completo de su nueva plataforma de streaming. Una herramienta de hace 50.000 años demuestra la inteligencia de los neandertales. La empresa estatal Mi Teleférico Línea Celeste habilitó validadores para personas con discapacidad. Al mismo tiempo, junto a instituciones donaron una prótesis mioeléctrica a un niño de Guanay. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Microsoft recomienda no actualizar el Windows 10 con su última versión porque esto bloquearía tu antivirus. Microsoft recomienda a las organizaciones que utilizan la versión de Windows 10.1809 para PCs que no instalen la actualización del 15 de febrero, porque puede causar problemas de seguridad en los dispositivos que utilizan el Windows Defender Advanced Trade Protection. Como anunciaron desde su página de soporte, Windows recomienda a todos sus usuarios que no instalen el parche de actualización KB45262, que no es de descarga obligatoria, por lo que este fallo no habrá afectado a todos los dispositivos. El fallo afecta a los PC con Windows 10 versión 1809 y la versión para servidores Windows 2019. El motivo por el que recomiendan que no se descargue esta actualización es que podría inhabilitar las herramientas del servicio Advanced Street Protection de Windows Defender, el antivirus de serie del sistema, provocando que este deje de enviar información para el control de la seguridad de dispositivos. El servicio ATP podría dejar de ejecutarse y de enviar datos de informes. También puede aparecer el error 0xC0000409 en el Event Viewer de Sense.exe. han explicado desde Microsoft. Desde la compañía instan que nadie se descargue la actualización KB45262, mientras que siguen investigando el problema y trabajando en arreglarlo según los planes de Microsoft. Internet Archive es el sitio donde existen más de 2.500 videojuegos clásicos para disfrutar de manera gratuita. bien es cierto que existen cientos de emuladores que permiten disfrutar de los videojuegos clásicos que se estrenaron con las primeras consolas, el sitio de Internet Archive se ha convertido en una de las hemerotecas más populares de la red en este y otros ámbitos. Cabe recordar que Internet Archive tiene películas, series y contenido en general, que es de dominio público. Como su nombre lo indica, es un gran archivo digital. Además de contenido audiovisual y videojuegos, cuenta con millones de libros y miles de otros programas de software. Allí dentro hay una biblioteca con una gran cantidad de juegos para el viejo sistema operativo MS-2 de Microsoft. De hecho, recientemente se añadieron otros 2.500 juegos a la biblioteca, con lo cual se llegó a los 7.000 títulos en el sitio. Algunos de los títulos que se pueden encontrar son Microsoft Adventure, Mr. Bubbly, Super Munchers, The Challenge Continue, Street Road, Digget, Acid Game, The Secret of Monkey Island, Loom y Flight Simulator. Gracias a Internet Archive es posible bucear en un centenar de videojuegos de cuando aparecieron las primeras consolas, todo gratis desde el navegador. Internet Archive también permite redescubrir la gráfica y la animación de juegos en la Atari 2600, comercializada en 1977, pero también en consolas como Magnavox Odyssey de 1978 o la ColecoVision de 1982. Esa página fue creada en 1996 juntando a investigadores y universitarios que intentan construir la historia de la era digital. Y Disney presenta el catálogo completo de su nueva plataforma de streaming. Disney que estrena su plataforma de servicio streaming en Estados Unidos mostró el catálogo de las películas y series que podrán disfrutarse en Disney Plus a través de su cuenta de Twitter. Disney Plus publicó un hilo de los contenidos que estarán en la plataforma en orden cronológico. Se pueden ver más de 600 películas y series. El tweet inicia con el clásico animado de 1937 Blancanieves y los siete enanos. Para continuar con cientos de tweets con las imágenes y títulos hasta llegar a las producciones. de del 2019. La compañía reunirá los títulos de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, entre otros. Además, contará con las producciones originales que está preparando para su lanzamiento, que incluyen series del universo de Marvel, más producciones en live action de clásicos animados como La Dama y el Vagabundo y otros estrenos más anteriormente anunciados. Las fechas de presentación varían. En Estados Unidos, el servicio será disponible el 12 de noviembre de 2019. Europa Occidental podrá ver el contenido en el primer y segundo trimestre de 2020. Europa Oriental se habilitará a lo largo de 2021. En Latinoamérica estará disponible durante el primer trimestre de 2021. Una herramienta de hace 50.000 años demuestra la inteligencia de los neandertales. Un estudio publicado en la revista Proceedings of National Academy of Science demuestra que los neandertales eran capaces de producir herramientas mediante el uso de técnicas complejas que requerían planificación. En 2016 se encontró en una playa artificial de Países Bajos, creada con arena dragada del fondo del Mar del Norte, una herramienta de sílex con bordes afilados y uno de sus extremos parcialmente cubierto por una especie de pegamento negro. La datación por radiocarbono reveló que la herramienta tenía 50.000 años y procedía de una época anterior a la llegada de los humanos modernos a Europa, mientras que la sustancia negra indicó que era alquitrán extraído de un abedul. La producción de adhesivos hechos con alquitrán de abedul fue un desarrollo tecnológico importante que demuestra una capacidad cognitiva avanzada, destaca esta investigación elaborada por científicos neerlandeses. Al endurecer ese material, Proporcionó suficiente agarre para usar el borde afilado del pedernal como raspador o cuchilla, una herramienta bastante compleja. Explica el autor principal de la investigación, Marcel Niekus, a la revista Science. Los neandertales eran muy hábiles. Esa técnica requiere conocimiento básico de química para realizar múltiples preparaciones y operaciones en el orden correcto y la combinación de una gran cantidad de resina de abedul en un utensilio pequeño y simple. Con lo cual, los neandertales no solo eran muy hábiles al fabricar alquitrán, sino que también invirtieron en material. Destaca Paul kowski miembro de la Universidad de Leiden y coautor del estudio. Niecus y sus colegas intentaron recrear la fabricación de una herramienta de sílex con tiras de abedul sobre las que pusieron arcilla que prendieron hasta calentar la corteza hasta 300 o 400 grados centígrados. Tras varias horas, la corteza se convirtió en alquitrán por efecto del calor. Al comparar la composición química de ese material y sus impurezas con el alquitrán del pedernal encontrado, dedujeron que los neandertales usaban el mismo procedimiento, pero subrayaron que les resultaría más difícil por no disponer de cerámica para recoger y almacenar una sustancia tan caliente. Este complejo método confirma que los neandertales invirtieron tiempo y energía para poner en práctica sus habilidades cognitivas y sus conocimientos de alta calidad y técnicas complejas. Les permitieron contrarrestar mejor dificultades como el frío y la escasez de alimentos durante la edad del hielo. Con esa información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos hablando acerca de la vigilancia masiva que aplica el gobierno de los Estados Unidos, según Snowden. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. La empresa estatal Mi Teleférico, en la línea celeste, habilitó validadores para personas con discapacidad y al mismo tiempo donó una prótesis para un niño de la comunidad de Guanay. Luego así puedes hacer. Oh. Bueno, está bien nomás. Ya, ¿cómo te sientes seguro se que te que dibujado tu manito, no veas, levanta tu manito. Él es Vladimir Sánchez Tola, tiene 7 años y viene desde el municipio de Iguanay. Vladimir lamentablemente nació sin la manito derecha. Sin embargo, la madre de Vladimir, María Lourdes Stola, sin perder las esperanzas, siempre soñaba que su hijo contase con una prótesis como esta. Nosotros estamos bien feliz, contento. Más que todo, mi esposo me dice: anda nomás, me he echo, ¿no? Eh, yo le digo: no tengo plata ahorita ya para ir. Le digo, entonces me voy a prestar de que sea, es importante la OA para que la gente no se esté riendo así, me he echo. Entonces. De allá hemos salido con mi hijo ayer en la tarde y esta mañana en la mañana hemos llegado en flota Es tiempo que mi hijo también, ¿por qué no tengo manos hermano? ¿Por qué mi hermano no tiene manos? Dice, ¿no? Y ahora le digo a mi hijo menor, este hermano ya va a tener manito, va a tener hijito. Ahora sí voy a jugar con mi hermano, dice. Esta iniciativa de fabricar prótesis mioeléctrica nació desde un grupo de jóvenes y señoritas, de los cuales algunos de ellos también pasaron por la similar situación del niño Vladimir. Junto a estos jóvenes, la empresa estatal Mi Teleférico e instituciones donan de forma gratuita la manito mecánica al niño Vladimir. De tratar de ayudar a bastantes tipos de discapacidades visual, prótesis, cuadriplegia, eh, en ese entonces todavía me acuerdo que tratábamos de manejar el ACAT que para el mismo soporte de Stephen Hawking, para personas aquí que no se podían mover ni un dedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, había una persona que manejaba el out eh, que ha perdido lamentablemente digamos la, la parte del de, antebrazo o tal vez una parte, entonces nosotros podemos hacer un pequeño sistema mecánico, electromecánico, me, electro donde el cual podría, digamos, eh, como los movimientos no son tan difíciles, a ver, para mover, cambiar la caja, ¿no ve? Entonces podríamos hacerles para que eh, con ese sistema electromecánico poder hacer el cambio de caja. Ahora este niño puede moverlo. Levantar arriba, abajo, expresar también su emoción. Al mismo tiempo, la empresa Mi Teleférico apertura las puertas para personas con discapacidad. Quiere decir la habilitación de los validadores y puertas, por lo cual podrán ingresar sin necesidad de ser colaborado por el personal de la empresa. Vladimir está el día de hoy con nosotros y que ha recibido una donación importante todavía va a recibir una capacitación, va a aprender a usar esa, esa manito mecánica. También seguir trabajando en ese proceso que tiene mi teleférico de ser un servicio accesible para todas las personas y darle esa accesibilidad universal a las personas que por alguna razón tienen algún tipo de discapacidad. Así como la empresa Mitelférico viene trabajando bajo la política de inclusión a las personas con discapacidad. Recordemos que semanas atrás inauguraron las rampas Salva Escaleras, asimismo, instalaron ascensores en las pasarelas para las personas con discapacidad. Cambiando de tema, Edward Snowden señala de que Google y Apple no permitan que exista el botón No mis pies en el teléfono celular y el gobierno de los Estados Unidos practica la vigilancia masiva. Edward Snowden, en el marco de un podcast del cómico y presentador estadounidense Joy Rogan, ha denunciado el aumento de la vigilancia masiva por parte de las autoridades, debido al uso generalizado de los teléfonos inteligentes. Ha señalado que la adopción masiva de estos dispositivos ha hecho que las actividades de espionaje del gobierno sean mucho más fáciles, ya que facilitan una vigilancia universal las 24 horas. Toda esta información, que solía ser efímera, ahora está siendo almacenada, ha aseverado Snowden. Así es como funciona la recolección masiva, el eufemismo del gobierno para la vigilancia masiva. Simplemente lo recolectan por adelantado con la esperanza de que algún día sea útil, denunció. Los automóviles de Google Street View, los puntos de acceso inalámbrico y las aplicaciones aparentemente inocentes son herramientas de vigilancia, continuó Snowden, explicando que hay una industria que se basa en mantener invisible la recolección y vigilancia de datos masivos. El denunciante ha hecho hincapié en que los usuarios de teléfonos inteligentes necesitan exigir el derecho de controlar lo que sus dispositivos realmente hacen, ya que si pudieran ver lo que sucede con sus aparatos en un momento dado, se horrorizarían. Desafortunadamente, Google y Apple interfieren activamente con los teléfonos móviles porque dicen que es un riesgo para la seguridad, reveló el ex contratista de la NSA lamentando que la complejidad de los dispositivos los haya hecho vulnerables a la explotación por parte de espías del gobierno. Pueden ver todo sobre lo que está haciendo su dispositivo y pueden hacer lo que quieran con su dispositivo, ha subrayado. Continuó indicando que cada vez más los gobiernos poseen los dispositivos y que la la razón del problema está en la desigualdad de información disponible. Una empresa subcontratada de Google utilizó personas sin hogar para mejorar el reconocimiento facial de Pixel 4. Este verano el portal estadounidense The Verge publicó que empleados de Google habían estado recorriendo las calles de varias ciudades de Estados Unidos y ofreciendo a los transeúntes 5 dólares a cambio de que permitiesen que se les realice un escaneo facial. El objetivo de esta campaña era mejorar el algoritmo de reconocimiento del nuevo smartphone de los Silicon Valley, el Pixel 4. Ahora el diario del New York Daily News publica que una empresa subcontratada por la tecnológica, con este fin, Randstad, empleó a personas sin hogar de la ciudad de Atlanta para llevar a cabo las pruebas. Según apuntaron el medio estadounidense, sus fuentes, que en teoría son personas que estuvieron trabajando en este proyecto... Se dedicaban a apuntar a personas sin hogar y personas con piel oscura, a menudo sin decir que estaban trabajando para Google. En ocasiones, recoge el Daily News, ni siquiera explicaban claramente que estaban grabando sus caras. Se dirigieron a personas sin hogar porque son los menos propensos a decir algo a los medios expresó al diario estadounidense un ex empleado de la compañía. Las personas sin hogar no sabían lo que estaba pasando en absoluto, añadió. Y es que según apuntan los encargados de llevar a cabo el escaneo, presentaron la prueba como una especie de juego de selfies. Simplemente les decían que jugasen con el teléfono durante un par de minutos y que a cambio obtendrían una tarjeta de regalo. Explican los ex empleados en declaraciones recogidas por The Verge. Dicha recompensa tenía un valor de 5 dólares, exactamente el mismo importe que el resto de las empresas subcontratadas por Google ofrecían al resto de participantes en el test del algoritmo. El que Renstadt, según el Junior Daily News, estuviese llevando a cabo este tipo de prácticas no implica que Google estuviera al corriente, es más, no tenía ninguna obligación de estarlo. El proceso de recogida de datos faciales para entrenar a una inteligencia artificial es muy habitual entre las compañías tecnológicas. Apple lo empleó en su momento para desarrollar su Face IT. La firma de Cupertino, según explicó la vicepresidenta Cynthia Ogan, en su momento ideó su algoritmo para que funcionen independientemente de la raza o la etnia del usuario. Para entrenarlo emplearon unos mil millones de fotografías. Respecto al tratamiento de los datos de aquellos que venden su información facial, Google explica que aunque las muestras faciales no puedan ser anónimas, a cada participante se les asigna un número de identidad abstracto. Mantenemos por separado la dirección de correo electrónico de cada participante para eliminar los datos de quienes lo soliciten. Los datos serán conservados por la empresa durante 18 meses. Al mismo tiempo, Google afirma que las caras de los usuarios de Pixel 4 no se guardarán en los servidores de la compañía, sino en el chip de seguridad Titan M del dispositivo. A su vez, la información que quede almacenada en Soli, el radar de movimiento que lleva incorporado el terminal también permanecerán en el teléfono y nunca se guardan ni se comparten con otros servicios de Google, aseguran desde la tecnológica. Gracias por elegirnos. Ante los innumerables casos de hackeo de móviles, hoy te presentamos algunos trucos para conocer cuán seguro es tu teléfono. Es probable que te preguntes si tu móvil ha sido hackeado y es que en estos días hay muchas maneras de obtener fácilmente información de otras personas a través de sus dispositivos móviles. Los hackers se están volviendo cada vez más creativos a la hora de encontrar formas de recabar datos confidenciales. Si crees que tu teléfono podría haber sido hackeado, te recomendamos que prestes atención a las siguientes señales. Disminución notable de la duración de la batería. Si bien la duración de la batería de un teléfono disminuye inevitablemente con el paso del tiempo, un smartphone que ha sido comprometido por ciertos tipo de malware puede comenzar a mostrar una vida útil significativamente menor. Esto se debe a que ese software malicioso puede estar utilizando recursos del teléfono para escanear el dispositivo y transmitir la información a un servidor criminal, lo que reduce o agota la batería del teléfono. Aplicaciones desconocidas. Si encuentras aplicaciones que no has descargado o llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que no te suena haber enviado, es probable que haya un hacker en tu sistema móvil. Es posible que estén usando el dispositivo para enviar llamadas o mensajes de tarifa premium o para propagar malware en todos tus contactos. Aumento en el uso de datos. Parecida a la anterior, la mayoría de nosotros realiza un gasto promedio de datos móvil al mes, salvo contadas excepciones como viajes, principalmente porque hacemos las mismas cosas cada mes en la red. Somos animales de costumbres después de todo. Si descubres que el uso de datos ha aumentado o incluso se agota rápidamente, tu teléfono puede haber sido comprometido por alguna forma de malware. Y es que un aumento en el uso de datos podría identificar que otro dispositivo está transmitiendo datos desde tu dispositivo al suyo. Lo primero que debes hacer es eliminar cualquier aplicación nueva que hayas descargado. Rendimiento lento. Si notas que el teléfono responde más lentamente de lo habitual o incluso algunas aplicaciones fallan o se bloquean, podría deberse al malware que está sobrecargando los recursos del teléfono. También puedes experimentar la ejecución continua de aplicaciones a pesar de los múltiples intentos para cerrarlas, o incluso hacer que el teléfono se bloquee o reinicie repetidamente. Para descartar que no sea el uso diario, lo primero de todo, limpia a fondo tu móvil, pops, oops o extraños protectores de pantalla. El malware también puede esconderse detrás de ventanas emergentes como spam, cambios en la pantalla de inicio o marcadores de web sospechosos. De hecho, si ves algún cambio en la configuración que no hayas realizado personalmente, notarás que es otra gran pista de que tu teléfono ha sido pirateado. Si ha experimentado alguno de estos síntomas y crees que tu móvil ha sido hackeado, lo mejor y lo primero que puedes hacer antes de nada es descargar una aplicación de seguridad móvil. Las aplicaciones de seguridad buscarán no solo el malware, sino que ofrecerán también un firewall VPN y una función para solicitar un PIN cada vez que uses ciertas aplicaciones, evitando que el malware abra aplicaciones sensibles como podría ser la cuenta de tu banco. Y con esos tips llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Buenas tardes.